Hola chicos, os propongo hacer este candado Ya con los conocimientos que tenéis Y una cosita que vamos a ver también Creo que podéis hacerlo bastante bien eh, Fijaros, eh, ya porque lo que es escribir un nombre ya sabéis hacerlo en De prácticas anteriores eh, Lo que es el movimiento a través de, la, de las claves también ¿verdad? Eh, si selecciono aquí este apartado Veréis aquí las claves de, del movimiento del candado, que también sabéis hacerlo, de otras prácticas, y luego lo que son las texturas también. Ahora bien, vamos a hacer este arco de una manera diferente, ¿eh? que es lo que me interesa de esta práctica. Así que vamos a ir a ello y espero que, que disfrutéis. Empezamos aprovechando este cubo y lo vamos a, a escalar. Venimos aquí a escalar y le vamos a dar la forma eh, por la propia de un candado. Eh, voy a apagar la, la cámara, la voy a, a dejar para que no me moleste. Y ahora, sencillamente, pues aquellos que tengáis el nombre más grande, pues lo ensancháis. Lo ponéis así, y el candado lo hacéis más, más ancho. Que no, pues lo ponéis más estrecho y más alto. Ya un poco aquí os dejo al gusto. ¿Veis? Bueno, pues así no quedaría mal. Ahora bien, vamos a ir haciéndole algunas cosas a, a esto. Eh, voy a ponerle aquí un biseladito para que quede suavizado los, los, los bordes, porque están demasiado eh, afilados los cantos del, del candado. Pues nos venimos aquí a, a este modificador y le agregamos un modificador de biselar. ¿Veis? Ya ha cogido forma más biselada. Le aumentamos el número de segmentos, se lo podemos poner uno, dos, 3, un poquito, no mucho. Dos, tres, quedaría bien. Y ya está. No hay que hacerle más nada al candado por ahora. Lo vamos a seleccionar, lo desplazamos y vamos a ir pensando ya en el cilindro, que sería el IRcito que, que, que rodea el candado. Bueno, vamos a agregar malla, malla, cilindro. Tenemos aquí el cilindro muy grande. Lo seguimos escalando. Nos vamos aquí a escalar. Lo hacemos más grande todavía, pero ahora lo reducimos desde lo blanco para que lo haga más pequeño. Seguimos estirándolo. Y ahora ya nos traemos este para acá, pero desde la opción mover. Y vamos a ver cómo queda. Eh, lo voy a subir este un poquito también. Como ya lo tenemos en la opción mover, lo elevo un poquito y me lo traigo para acá. A ver cómo queda. Perfecto incluso sí estaría bien no bueno pues ya tenemos parte del candado hecho claro que es sencillo bueno pues lo tenemos aquí sobre el eje y y en principio ya podemos seleccionar el, el cilindro este nos venimos aquí a edición y vamos a trabajar con él eh, voy a, a guardar a esconder para que no me moleste el cubo desde aquí lo apago y ya lo que queda es pensar en las prácticas que hicimos anteriormente sobre el punto de pivote y el cursor 3D Lo tenemos aquí, el punto de pivote o punto de origen es una cosa y el cursor 3D es otra Bueno, pues vamos a desplazarnos para que el punto de pivote, que es esto que está aquí, se venga aquí arriba Desde lo azulillo nos venimos bajando, ¿veis aquí el puntito de pivote cómo se queda aquí arriba? Bueno, pues lo vamos a colocar más o menos aquí le damos la tecla número 7, a la 1, desde aquí podemos ya verlo, ¿no? Estaría por justo en esta línea aproximadamente. Ahora queda venirnos al, al cursor 3D. Entonces, vamos a esta opción que es para mover el cursor 3D donde queramos y decidimos, vamos a ver desde esta opción, desde esta perspectiva, desde... Esta perspectiva que podemos ver, ¿por qué? Elijo esta, sencillamente porque el cubo está también en esta posición, ¿veis? Que no, pues tampoco pasa nada porque lo hagáis desde otra perspectiva. A mí es que me resulta más cómodo. Bien, una vez visto esto, el cursor 3D me lo voy a traer aquí, a esta distancia, aproximadamente aquí. Ahora, fijaros, ya tenemos por un lado el punto de pivote aquí, ¿Veis? Y el cursor 3D a la misma altura. Comprobamos. A ver si está todo bien. En el 1, en el 7, correcto en el eje que quería. Y, y poco más. ¿Ahora qué queda? Sencillamente seleccionar cara. Cuidadito de no quedarnos aquí. Nos vamos a seleccionar. ¿Vale? Porque si no, eh, estaríais haciendo mal. ¿Qué os equivocáis? Control Z o editar, deshacer. Acordaros y si os quedáis con el trabajo a media pues archivo, guardar como y lo guardáis en vuestra carpeta para otro momento bueno, una vez que tenemos esta opción seleccionamos cara, ¿Eh? entonces ahora mismo queda seleccionada la cara el cursor 3D se encuentra aquí y el punto de origen aquí bueno, pues para que se vea qué es lo que pretendemos hacer me vengo a esta vista y veréis que aquí hay una opción que dice girar Acordaros que tengo seleccionada la cara. Ahora pincho aquí y aparece aquí una cruz azul, ¿verdad? Pero yo no quiero girar esto de esta manera. Vamos a girar la X. La X de esta forma tampoco queremos. Vámonos a la X a ver... Quizás sí, sí, ¿veis? Desde la X a ver qué ocurre. Eh, estamos. ¿Veis cómo va saliendo? Ya desde la X, ya vosotros elegís. Si os pasáis lo que sea, siempre acordaros control Z, que va a hacerlo otra vez para atrás, o bien veniros para acá y edición deshacer. ¿eh? No, hay, no hay más. Ahora, si quiero hacer este giro, ¿eh? ¿veis? Me puedo venir aquí, pero si no tengo claro que voy a llegar o no voy a llegar a los 180 grados, porque esto sería aproximadamente 180 grados, me vengo a esta opción de aquí. Y veis que tengo aquí 184 grados, pues puedo ponerle menos 184. Ahora, pues, perdón, menos eh, 100, A ver, menos 180 grados, que es la mitad. ¿eh? ¿Y ahora sí? Ahora sé que queda. He hecho una, un, una una semicircunferencia, ¿no? Con todo esto. Bueno, ahora qué queda. Ya hemos hecho la parte más complicada Ya Simplemente lo, lo demás lo sabéis hacer Pinchamos aquí Le damos a la letra E ¿Verdad? ¿Recordáis? Seleccionamos la carita esta Primero, ¿no? Le damos a, a una perspectiva que nos resulte cómoda Le damos a la letra E Y ya, pues, sencillamente vamos para abajo ¿Sí? Seleccionamos esto ¿eh? Ten en cuenta que esto va a entrar hacia abajo Y queremos hacerle luego alguna cosita aquí bueno, pues así En principio lo vamos a dejar así No voy a complicar mucho Porque aquí podríamos hacer una pequeña extrusión Para meter hacia adentro la mella Que suele tener aquí el candado Pero tampoco lo vamos a, a complicar demasiado Eso ya si queréis lo hacéis Bueno, una vez que quiero visualizar aquí el cubo ¿eh? Fijaros cómo queda Me vengo a modo objeto Pincho aquí en modo objeto Y lo subimos Una cosa así ¿Ve? pues ya tendríamos el candado hecho venimos para acá pensando ya un poco en la en, en las texturas ¿eh? ya que tenemos esto seleccionado pues podemos ya ir dándole textura. esto ya también son cosas que sabéis manejar eh, seleccionamos los lo metálicos pinchamos por aquí, bajamos buscamos el metálico a uno y la rugosidad cero que la queréis menos brillante, pues también pues aquí podéis modificarlo, otra cosita si os fijáis tiene las texturas estas las tiene faceteadas, también sabéis hacerlo, botón de la derecha, sombreado suave y ya tenemos bastante realismo con la pieza, esta otra ¿eh? la vamos a dejar por ahora así o si no pues ya aprovechamos y creamos, y creamos uno nuevo, le vamos a dar a este el color amarillo, de bronce, de latón que llevan estas piezas y hacemos lo mismo, subimos el metálico arriba y la rugosidad abajo no tanto, quizá un poquito menos a mí me gusta más así y ya tendríamos parte del candado hecho, ¿qué queda? la otra parte de la práctica e interesante que tenemos planteada que es escribir aquí vuestro nombre ¿cómo lo hacemos? pues como tenemos aquí el cursor 3D saldrá aquí en principio, agregar agregar, ¿qué queremos agregar? Un texto, y para activar el texto, veis que sale aquí el, la palabra texto, le podemos dar a la tecla de tabulación, ¿eh? Ahí sería una opción y la otra sería esta otra que estáis viendo aquí, como queráis. Yo le he dado a la tecla de tabulación, me vengo a suprimir y ahora ponemos cada uno pues que ponga su nombre, ¿no? Le doy otra vez a la tabulación y salimos, puesto que ya tendríamos aquí el nombre, cada uno el suyo. Pero si os fijáis, está en modo de plano, está en plano. ¿Cómo podemos crearle tres dimensiones a esto? Pues muy sencillo, nos venimos aquí, buscamos dentro de la letra A que aparece aquí, la geometría. Seleccionamos geometría. ¿Qué queremos hacer con esa geometría? Extruirla, ¿veis? Y desde aquí le aumentamos el grosor. Ya lo tenemos, ¿veis? Otra opción, otra cosa que queda sería eh, reducirlo a escala. Pues pinchamos aquí en la escala. Le hacemos más pequeño la escala. Y ya queda orientar la pieza. Eh, esta letra, orientarla. Pues para orientarla nos venimos aquí a esta opción que es rotar. ¿Vale? Y de rotar y esta cuadradito que tenemos aquí, ¿veis? La rotación desde aquí la podemos controlar. Sencillamente nos venimos a, a probar aquí y le decimos 90 grados. Ya lo tenemos derechito aquí, ¿veis? Y queda, pues en el eje Z, girarlo 90 grados. Eh, 90 grados por aquí y ya lo tendríamos, ¿veis? ¿Qué ocurre? Que estaría metido dentro del candado. Ahora ya lo que queda es desplazarlo. Pues bueno, venimos a la tecla 1 y desde aquí nos lo traemos aquí afuera. No sé si se ve bien aquí. ¿Estáis viendo? Y lo metemos aquí para que consigamos un cierto relieve. ¿eh? Ahí me lo pongo para acá y un poquito más hacia afuera. Ahí. Y ahora ya desde aquí lo desplazamos. Mirad dónde tenemos el punto de pivote. Por lo tanto, cuando gire este giro lo va a hacer en función a ese punto de pivote me vengo ahora ya a la X ¿veis? Y, de, y desde el, el círculo rojo lo voy girando con cuidadito hasta encajarlo dentro del de candado lo voy a escalar un poquito para que se haga más pequeñito un poquito menos, una cosita así ahí. y ya, ¿qué queda? pues o bien darle aquí otro color o en este caso simplemente por simplificar, le voy a asignar el mismo material que hay aquí fuera para que haya un contraste, ¿eh? porque si lo dejo así, se queda muy muy poco, no destaca mucho, sin embargo si lo ponemos en color plata, pues quizá algo más. Fijaros qué sencillo, que práctica más bonita, ¿eh? hemos practicado cómo hacer giro, que además es muy útil. ...esta herramienta que habéis visto... ...es muy útil... ...si profundizáis algo más sobre esta herramienta... ...veréis que tiene muchísimas utilidades... ...y ya pues que quedaría... ...pues seleccionarlo por ejemplo... ...y traémoslo por encima de la línea de tierra... ...le damos aquí al 1... ...observamos aquí la línea roja... ...le damos a desplazar... ...y lo elevamos... ¿Veis? ...lo ponemos ya encima... ...de la línea esta... ...pues ya lo tenemos... ...por encima del suelo... ...¿qué queda? ...pues pinchamos aquí fuera le quitamos la cuadrícula y a disfrutar de vuestro nombre escrito en un candado metálico ¿Eh? que luego ya si queréis convertirlo en un archivo de vídeo pues acordaros que se podía hacer desde aquí en ibi por ejemplo luego eh, podíamos venirnos para acá recordáis no eh, y aquí en fichero este aquí guardamos en la carpeta donde quisiéramos y desde aquí lo creábamos como un fichero de tipo AVI para que se convirtiera en una película de vídeo. Y desde aquí, pues podía ya seleccionando la clave. ¿eh? No quiero alargar mucho el vídeo. Desde aquí, seleccionando las claves, podíamos eh, crear una clave, ¿verdad? Empezaría el vídeo aquí creando la clave y luego ya, pues, para por ejemplo por aquí. Seleccionamos esta parte de aquí, la subíamos, quedaba ya abierto el candado, clave, creamos el candado, no metiendo demasiado, luego se viene, nos abrimos un poquito más para acá, bajamos luego para que se viera el, el efecto de, bueno, de abrir y cerrar el candado. Yo he observado que los candados siempre cuando llegan a este punto, luego... Eh, vuelven a, a tirar hacia arriba por lo tanto podemos crear ese efecto de bajar y subir en este corto espacio le creamos otra clave y veis el efecto que, que haría y ya a partir de aquí le podemos copiar esta otra posición A ver, esto sería entra hasta aquí y sale perfecto yo creo que así ya quedaría bien y ya darle desde la cámara a la vista ¿eh? lo que lo que desde vista, cámara a la vista, ¿eh? pues dándole a la tecla número 0, pues ya tendríamos desde aquí el sitio desde donde queremos que aparezca el candado. Y esto ya sería grabarlo, procesarlo desde aquí. Lo procesaríamos la animación una vez creada la carpeta, acordaron y esto puesto en fichero AVI, pues ya procesaríamos las imágenes. ¿eh? Bueno, pues aquí concluye la práctica y espero que os haya gustado. Es muy sencilla, es una práctica muy bonita y sirve para repasar un poco ya contenidos que hemos visto y ampliar poco a poco más contenido. Así que espero chicos que lo hagáis y, y seguimos avanzando. Así que mucho ánimo.